La investigación en la Universidad Pedagógica Nacional continúa posicionándose como eje fundamental articulado a los procesos de formación docente, extensión y proyección social. La subdirección de gestión de proyectos SUB a través de convocatorias internas y externas, externas, la formación en investigación, el acompañamiento y apoyo a los grupos de investigación o la articulación y acciones asociadas al sistema universitario estatal SUE consolidó a la universidad como institución líder en la producción de conocimiento en los campos de la pedagogía, las didácticas y las disciplinas asociadas a la construcción de políticas públicas en el campo educativo. Luego de varios años de debate, durante 2019, se formalizó el documento de políticas de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, que busca consolidar comunidades académicas e incidir en la construcción de alternativas que le permitan a la sociedad colombiana emprender las transformaciones que se requieren para enfrentar sus problemáticas actuales. Asociado al proceso de investigación, el Grupo Interno de Trabajo Editorial desarrolló diversas estrategias para fomentar la producción editorial a través de convocatorias con participación de estudiantes y egresados, coediciones, edición de libros infantiles y juveniles, así como documentos institucionales, colecciones o convenios a la par que editó y publicó artículos, algunos en revistas científicas o académicas para fortalecer la reflexión y el análisis de todo cuanto se produce en la universidad. Por su parte, el Centro de Egresados coordinó e impulsó estrategias y políticas relacionadas con la proyección social y oferta laboral de los egresados, así como procesos de aseguramiento de la calidad y formación permanente y avanzada, como el Diplomado de Formación Sindical, Político y Pedagógico en 2020 y el Diplomado de Derechos Humanos en 2021. Así se dignificó lo público y se potenció la universidad.